principalmente eh, esta reunión es primero, primero, primero para dar gracias a Shem por sus milagros, por su presencia, por su misericordia, por su paciencia, porque es muy paciente con nosotros, sobre todo conmigo, me apunto, y para agradecer por sus maravillas, milagros y prodigios. Y entonces, como la mayoría de las chicas que yo conozco, Comentamos muchas veces, fíjate que pasó esto, fíjate es que pasó el otro, entonces queremos dar testimonio, estas reuniones para dar testimonio de los milagros de Hashem, y también eh, dentro de esos milagros de Hashem, obviamente, darle las gracias al rap Daniel por escribir y ser vehículo de esas letras y esas palabras, como él dice en sus libros, o a veces comenta, dice, este libro que me ha sido dado a escribir, o sea, no que él sea, la verdad que no es que él sea el autor, original sino que es un canal de esta inspiración divina entonces pues muchas gracias Gat, por ser canal de esa preciosa inspiración que nos ayuda a verlo de ciertas maneras en el libro de sanar el alma en el bueno, que no ha no, no, sido una parte pero lo que ha puesto en el, en el tiempo. pero eh, por ejemplo de sabiel o a mí me gusta mucho el de las mujeres profetas y los otros que que ha publicado, que nos va mostrando como que lo mismo, pero desde otra perspectiva. Es como por decir, a ver si con esto es que entiendes, ¿no? Entonces, ese es el tema, y muchas gracias. Entonces, ¿cuál es el tema? Primero, darles a Shem, muchísimas gracias a Shem, reconocimiento que él es uno y único, ya sabemos, siempre estamos hablando de eso. Y que cada una en lo que pueda dar su, compartir su testimonio, su vida, su experiencia respecto a en qué ha, le ha ayudado a estar en esta conexión con el Eterno.